¿Cómo convertirse en topper en unos meses? Hoy te diré cómo estudian los toppers. La mayoría de los estudiantes hacen estas preguntas y he visto varios comentarios que hacen sobre este tema. Sobre cómo estudian los toppers. Amigos, justo ahora les voy a contar una historia que pertenece a un estudiante normal. Cómo leen los estudiantes normales. Luego contaré cómo estudian los toppers. Amigos, ustedes también son toppers en realidad. Tu cerebro no es menos que el de nadie. Su capacidad es muy alta, pero no puedes usarlo correctamente. No puedes lograr un buen resultado, así que te culpas a ti mismo. Dices, no, no puedo recordar eso, es un tema aburrido, no quiero leer. Amigos, casi el 90% de los estudiantes normales dicen eso. Cuando se sientan a estudiar, en 5 minutos se dan cuenta de eso. Oh, rayos, olvidé traer ese libro se ponen de pie y traen el libro después de cinco minutos recuerdan llamar a alguien luego de unos minutos dicen oh dios mío, necesito enviar un mensaje a mi amigo después de cinco minutos tienen sed y así amigos, esto pasa con todos los estudiantes pero te recomiendo que cuando te sientes a estudiar lleves un bolígrafo, un lápiz y todos los demás artículos necesarios si recuerdas un trabajo muy urgente termínalo antes de comenzar a estudiar si ese trabajo no es urgente mientras estudias simplemente olvídalo puedes escribirlo en papel para que cuando sea el receso recuerdes hacerlo lleva contigo una botella de agua de modo que durante las próximas horas no tengas que levantarte para traer nada por lo general seguirás recordando que olvidaste llevar bolígrafo lápiz libro y agua esto eso etcétera amigos antes de comenzar a estudiar solo mantengan todos tus, sus pensamientos en una esquina de la casa toda tu atención solo debe estar en estudiar. Si piensas en esas cosas mientras estudias, entonces te sentirás perturbado durante tu estudio. Si te levantas para traer algo, entonces puedes perder lo que estabas estudiando. Si estudias con perturbación durante dos horas, no será útil. Entonces empezarás a pensar que acabas de terminar dos páginas y dirás, oh, tengo que estudiar mucho. Tomemos una pausa y hagamos preguntas selectivas. Amigos, Cualquier pausa en el estudio es muy peligroso. puedes decir que has hecho todo para estudiar, has mantenido todos tus pensamientos alejados, pero dime, ¿cómo te concentraste? La concentración en el estudio es una tarea muy difícil, para eso he cargado otro video. El enlace del video sobre cómo concentrarse en el estudio se encuentra en la descripción, ahí puedes ver el video. Amigos, esta fue la historia del 90% de los estudiantes a los que llamamos estudiantes normales. Ahora veamos cómo estudian los toppers. Cuando un topper se sienta para estudiar, en su mente está muy claro que tiene que sentarse y estudiar durante las próximas dos horas. Es posible que te encuentres con esos estudiantes diciendo, No amigo, llegaré tarde, tengo que estudiar, etc. Amigos, tal como son ahora, Ustedes tienen que ser igual, no cambien, solo deben agregar pequeños valores. Decide el momento para estudiar y salir. Salir y hacer ejercicio es muy importante para refrescarse. Si el horario es para estudiar, entonces ningún plan debería reemplazarlo, ya sea salir con tus amigos o un viaje familiar. Al hacer esto podrás disfrutar del estudio y mantener tu salud mental, felicidad, etc. En resumen, antes de estudiar. Ten todos los artículos necesarios. Mantén todos los pensamientos fuera de tu mente. Aprende a concentrarte en el estudio. Y por último, durante el tiempo de estudio, solo estudia, nada más. Debería haber una voz interior diciéndote, tengo que estudiar por las próximas dos horas y nada más. Si sigues esto, te prometo que podrías haber completado todo tu plan de estudio y también disfrutar tu vida. Amigos, hoy les he contado cómo concentrarse en estudiar y administrar su tiempo. Si este video vale la pena, haz clic en me gusta y compártelo con tus amigos. Gracias por tu tiempo, nos vemos en el próximo video.